1 3 A 6 7 8 2 3 4 eso Okay ¿Cómo vamos a partir así, bien, 5 6 5 6 salsa 1 2 3 se va y 1 2 3 A 6 7 8 king Kim, pa eso muy bien muy bien style 5 6 5 6 7 y 1 2 3 4 5 levanta el auto 1, 2, 3, 5, 6, 7. Mira, me Sí o no? Sí, otro más. No te veo nada. Otro más. 5, 6, 5, 6... Espera, espera, espera 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 4, 5. Levanta, levanta. Eso. Puta, pa. A ver, lo mismo. Alcázame. ¿Cuál que es el 6, 5, 6, 7, y 1, 2, 3, ¿En el A? 6, 5, 6, pases, pases todos nosotros 5, 6, 1, 2, 3, se va. Y 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, taca, aquí. 3 y 5, 6, 7. Chicos, todo fe 1 y desde ya fe 1 y 1. No, no. El 1, se fe. 3, 5, 6, 7. Sería. 5, 6, 7. 1. 3, 5, 6, 7. 1, 3, 5, 6, 7, ok? 1, 2, 3, 4, 5, punta punta, saltito. 3, 5, 6, esto es. Sigo. 1, 2, 3, 4, 5, taca, taca, taca. ¿Es ahí? ¿Señá? Non, non, plus... 5, plus... 6, 7, non, je ne suis pas bien conçu. Il manque le 5. 4, 5, 6, 6. 6.